Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, aquí lo que tenemos es un generador eléctrico de gasolina. Ya podía ser un generador eléctrico eléctrico, ¿no? Eh, la verdad es que había pensado poner placas solares aquí, pero eh, creo que entre que me tardan en traer y luego para el tipo de herramientas eh, las baterías no valen si usas herramientas tipo taladros, eh, en plan que tiene más de 800 vatios eh, pues unas baterías de placas solares la verdad es que no me valdrían así que he comprado un generador eléctrico de 3000 vatios bueno, más o menos de 2800 el pico que se podría conectar eh, en los aparatos eléctricos y bueno, he comprado aceite y he comprado también un soldador de, de electrodos Así que nada, es eh, la primera vez que voy a soldar con electrodos y la verdad es que me hace ilusión, ya veremos a ver qué tal sale. Luego también, bueno, aquí la gasolina y vamos a ver si lo podemos poner en marcha hoy y podemos probar porque aquí por ahora no nos van a poner la luz. No sé cuánto tiempo tardará, espero que, que ya sea para poco, pero, pero bueno, nosotros queremos ir ya haciendo cosas y para eso pues, necesitamos un generador eléctrico y mejor que alquilarlo ya que aquí también puede haber cortes de luz pues me he comprado uno también bueno un poco por capricho y bueno tampoco estaba mal de precio así que vamos a probarlo pues nada aquí tenemos el generador dice bueno no usar en carajes no usar en interiores y no usar cerca de ventanas o puertas así que nada vamos a tener que usarlo lejos de esos sitios ya veremos cómo lo hacemos. Es una caja y en vez de abrir la caja me saco el estanteo, macho. Pues esto sería. Bueno, pues este es el generador. Pues ya hemos conseguido arrancar el, el generador, ¿vale? Y bueno, le hemos echado aceite como hemos podido porque no teníamos embudo aquí y se ha caído todo al, al suelo. Y también hemos hecho gasolina. Y claro, han tenido la buena idea de poner el tapón o la tapa de, de la gasolina justo en medio del, del generador. Así que también se nos ha salido bastante gasolina fuera. Pero bueno, ya le iremos cogiendo el truco. Y para hacer la prueba, lo que teníamos por aquí pues era un microondas. Así que si el microondas funciona, que es 800 vatios. Eh, lo, hemos ya lo hemos conseguido, así que vamos a arrancarlo. Vamos a ver. A ver. <risa> <risa> no, ahora ya, ya no va. quiere. Le has puesto el amarillo ese, damos vida para antes de empezar. Seguro que no grabas igual. Sí. Vale, ahora, ahora, ahora a ver si queda. pues nada, si funciona el microondas, esto está ahora oh, sí funciona. Vale, no se ve mucho porque estamos aquí a plena luz, pero se ha encendido el microondas, lo que sí pues no, no se ve así que sí que funciona. Bueno, pues vamos a abrir esto, a ver qué nos trae. Este es el soldador. Bueno, nada. aquí tenemos el soldador. Para limpiar las soldaduras... Y luego está... Las pinzas Para torturar el metal. Mil denadas. Se <risa> habla Google. La verdad es que salta demasiadas chispas, así que, bueno, voy a protegerme un poquito más y lo único que tengo por aquí es el traje de la moto, así que, bueno, por ahora me pondré esto. Ya hemos hecho una prueba, pues vale yo creo que con eso es suficiente, el caso es que sí funciona, no se apaga nada y bueno ahí están las soldaduras, Yo cogeré una placa de metal de verdad y, y haré la prueba y haré la prueba bien. Por cierto, este inversor, por si os interesa, pues bueno, es hasta 140, vale, o 140 amperios, es uno chiquitito. Eh, me costó ahora en Leroy Merlin, pues unos 115 euros, eh, bastante, bastante sencillo. Es con inversor que en realidad si te, si me dices y si me preguntas qué es, pues la verdad es que no sé la diferencia porque nunca he soldado. Esta va a ser la primera vez. Y bueno, y luego las varillas son de 2.5 que, bueno, más o menos he visto que son estándares, así que las 2.5 valen para, para la mayoría de cosas. Así que buscaré algo para soldar la próxima vez y lo traeré, porque el aluminio, por ejemplo, no, no vale, tiene que ser metal. Pero bueno, ya estaría la cosa. Así que nada, esto ha sido, ha sido la cosa por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.